Tal como les informamos esta mañana, varias parejas de jóvenes homosexuales acudieron a los tribunales de justicia para formalizar sus uniones de hecho eh, que han tenido durante varios años. Y lo hicieron amparados a la nueva ley de la persona joven en la que no se permite ningún tipo de discriminación contra la dignidad humana. Algunos interpretan que con esta nueva legislación los tribunales están obligados a aceptar los derechos de cualquier pareja, sea o no homosexual. Pero otros insisten en que mientras el Código de Familia de Costa Rica diga que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, las uniones homosexuales no serán aceptadas. ¿Quién tiene la razón? Vamos a preguntárselo a nuestros invitados de esta tarde, Marco Castillo, del Movimiento Diversidad y el abogado y ex juez de familia, Pedro Beirut. Buenas tardes, Buenas gracias tardes, por estar gracias. aquí en Internet. Don Pedro, la primera pregunta va para usted. ¿Por qué usted cree que esta nueva ley no abre las puertas a las uniones homosexuales? Bueno, vamos a hablar jurídicamente de cómo está la situación y para informarle bien a la, a la población, porque yo creo que la información se ha dado eh, de una manera imparcial, eh, perdón, una, de una manera cortada. Y es lo siguiente. En primer lugar, este artículo 4, inciso M, de la ley que modifica la ley del adulto del, del, adulto, del joven, eh, lo que viene a hacer es algo que se, se da en la constitución política. Se dice claramente que en Costa Rica no puede haber discriminación de ninguna clase y también tratándose de las cuestiones sexuales. Pero ese inciso M, para que nos entendamos bien, dice que no puede haber ningún tipo de discriminación en contra de la dignidad humana en tratándose de uniones que se equiparen a las uniones libres del Código de Familia, artículo 242, que señalan que cuando tengan eh, eh, la, la, la situación de aptitud legal para construir matrimonio, entonces se les reconocen los derechos. Lo pongo más fácil así. Una unión libre actual entre un hombre y una mujer, que sea, por ejemplo, uno de ellos casado, no tienen aptitud legal para casarse. Entonces, el Código de Familia dice, ustedes no se les puede reconocer la unión libre. Lo mismo está sucediendo con la comunidad homosexual, porque hay un artículo 14, inciso 6 del Código de Familia, que también establece que es legalmente imposible el matrimonio que se pueda celebrar, que se lleve a cabo entre personas del mismo sexo como también una persona es casada, eso es bigamia. Entonces, si hay una ley que dice expresamente que es prohibido el matrimonio o legalmente imposible entre personas del mismo sexo, ningún juez de este país podría interpretar que dos personas del mismo sexo se les reconozca la unión libre. En síntesis, ¿por qué? Porque la unión libre heterosexual se equipara con el matrimonio y hay que tener aptitud legal para casarse. Y los homosexuales, por ahora, no tienen aptitud legal para casarse. Porque son del mismo sexo. ¿Usted coincide con eso, Marcos? No, eso es lo legal, ¿verdad? Claro que no, yo tengo otro punto de vista legal y es el siguiente. En el artículo 4, cuyo inciso menciona usted el M, está el inciso H, que dice que las personas jóvenes tienen el derecho a no ser discriminados. Y viene una lista de las cosas por las cuales no se le debe discriminar, entre los que dice la orientación sexual. Sí, claro. Entonces, cuando habla en el inciso M del reconocimiento, sin discriminación, al contrario a la dignidad humana está incluyendo la orientación sexual de la cual no se puede discriminar. Pero no nos podemos quedar solamente con el texto de la ley ahí por lo siguiente, porque eh, Costa Rica pertenece a un sistema universal e, e interamericano de derecho, ¿verdad? Y nosotros eh, eh, hacemos mención de la sentencia a Tala Rifo que fue eh, dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en las partes 141 y adelante empieza a decir que no puede haber un concepto cerrado de familia, no puede haber un concepto cerrado de familia y tampoco un concepto tradicional de familia. Y se adhirió al concepto de la, del, del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, en el cual dice que eh, la vida familiar es la vida, que en la vida familiar también entran las relaciones de parejas del mismo sexo. Entonces, ya tenemos, en, y eso está en la parte 174, entonces ya tenemos en nuestra legislación una sentencia que nos, que nos, que nos obliga, porque nos, nosotros estamos obligados a respetar el, el, el derecho internacional que nos obliga y que sí permite que, y se considera familia, precisamente las parejas del mismo sexo. Y además dice en la cuestión que eso iría contra el inciso, C, el C, perdón, el inciso 6 del artículo eh, 14 que usted mencionaba, Establecer un concepto único de familia es una injerencia arbitraria contra la vida privada. Eso okay. dice esa sentencia. Sí, entonces, Por lo tanto, nosotros consideramos es... que los jueces no van a tener más remedio que reconocer las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo. Entonces, permítame volver a aclararle que ya la Sala Constitucional en el año 2006 se pronunció precisamente con relación a ese artículo 14, inciso 6, y dijo que no era inconstitucional prohibir, el matrimonio de personas homosexuales, y ante ese rótulo tan lindo que dice iguales ante la ley, debo decirle que la misma sala constitucional, doña Pilar, estableció que no se puede tratar igual lo que es desigual. O sea, las uniones homosexuales son distintas a las uniones heterosexuales. Entonces no podemos tratarlas igual, nos guste o no nos guste. Y aquí ya usted toca otro tema que es familia, pero ya tendríamos que entrarle al tema de la moralidad, al tema de la religión, y ese es un tema que yo creo que lo dejamos para otra época sí. para no herir susceptibilidades. Yo lo que le quiero decir es que ningún juez de este país, y yo estoy seguro que el Poder Judicial está muy atento, a este tipo de intervenciones, ellos van a tener que escoger. Cuidado si no le rechazan a puertas estas solicitudes de reconocimiento, porque aquí hay un alma bajo la manga que tienen todos los jueces, doña Pilar, y nadie lo ha notado. En Costa Rica, para que se reconozca una unión libre, tiene que haber finalizado. Y estas uniones se mantienen vigentes. Entonces, ningún juez, no solo por ese artículo 14, que prohíbe el matrimonio homosexual, sino porque la ley dice que no puede reconocer un, eh, una unión libre hasta que finalice, un juez cómo se va a atrever a decir, Ajá. sí, mire, doña Pilar, yo le voy a reconocer su unión con fulana, si no ha terminado. No, pero... El juez violaría, a don Marcos, nada sí. más termino, eh, violando el artículo 14, que dice que es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo 242, que dice que la unión libre se va a dar entre personas que tengan más de tres años de estar juntas, pero con aptitud legal para contraer matrimonio. Y violarían también ese artículo que usted acaba de señalar, 4M, que dice, es que nadie lo lee, pero te dice, se reconoce en la unión con, eh, contraria a la dignidad humana con aptitud legal para contraer matrimonio, no pueden hacerlo, lamentablemente. ¿Qué dice usted, Marco? No, es, difiero completamente de esa interpretación, porque precisamente este inciso M del artículo 4 de la ley de la persona joven modificó en lo pertinente el artículo 242 del Código de la ¿Quién dice familia. eso? Lo modificó tácitamente. ¿Por qué? Ah, ¿no? Porque. Sí, claro que sí. Porque aquí dice. las modificaciones tácitas en derecho no existen. Usted Mire, es abogado. Pero una, un, si hay un artículo que posteriormente que modifica y dice algo contrario, un artículo anterior rige el último artículo. No, hay un y principio claro general sí. de derecho que claro dice que, sí. que una ley posterior, pero claro. una anterior, si claro. lo dice expresamente, no, no tácitamente, no, no. porque si no inventaríamos y crearíamos un mundo de incertidumbre no. jurídica. No, sociedad. no, no, pero los, los jueces tienen que regirse por la última ley. Claro, la ley la va a decir, ley, el inciso de M dice, ley. aptitud legal para casarse, no van a poder. Pero no tienen actitud. Pero sí tienen actitud, porque el derecho internacional dice precisamente que no podemos tener un solo concepto de permítame, familia. Y que la familia. Son, permítame, don Marco. Usted déjeme, terminar, dicho. déjeme terminar. Sí, señor. Y que la familia puede ser una familia del mismo sexo. Aquí y por ya no estamos tanto, hablando de familia. ¿ve? Entonces, claro que es no, una no, familia. Estamos no, hablando pare... de uniones pare... homosexuales, pero no estamos la en unión... la tesitura de interpretar si es familia o no. Señor. En España la... hay 72 formas de familia. Ok. Bueno, en Costa Rica usted quiere tener solo una Y eso es lo que me está no diciendo No necesariamente, es que no. yo soy abogado Yo no okay. estoy calificando lo moral, bueno, ni lo espiritual no pero yo Que no ahí estoy... hay mucho que hablar también Yo estoy hablando yo de lo legal no... Legalmente bueno. las parejas del mismo sexo Ahora somos familia Y con este artículo Ni tampoco se me opongo los... a que tengan derechos civiles Pero ustedes han hecho una naraca Desde el año 2006 y antes Para que se les dé una serie de derechos que es tan sencillo Como modificar un reglamento de la Caja del Seguro Social Como modificar el Código Civil Como modificar cualquier otra ley como ahora, en donde pueden donar sangre, pueden hacer visita conyugal, pueden heredarse recíprocamente, no, pero no, pueden está, comprar está, está, bienes, no, pueden ir a un banco y pedir un préstamo y no es por la condición de homosexual que se lo damos, no, es si tiene capacidad de pago. No, señor, Usted no, y yo, señor. Pilar, vamos a un banco y nos dan plata. Si fuéramos cónyuges, no porque somos cónyuges, si tenemos capacidad de pago y no pueden discriminar a los homosexuales para que les den un crédito. Pero entonces, toda una ley de convivencia, que están metiéndola como un proyecto mayor a lo que es la familia de este país, que es la mayoritaria, por eso yo me opongo y, y, y lo dije claramente, a mi cabeza no, no cabe la idea de cómo una defensoría de los habitantes de este país de, defiende a la minoría y las y las y la mayorías no varían vale en este país. Pero nadie está atacando el concepto de familia de la mayoría. Nadie claro está sí, perfecto. Quieren violar no la ley. Señor, hasta que no no señor. Se cambie la ley. No, no señor, hay ahí está la, la familia y, y nadie está diciendo nada y, y esto no afecta el derecho de familia, no derecha, no no afecta claro. a ese derecho de esa familia. Esto es una familia emergente que que el cambio Voy social está haciendo. Que el cambio social está siendo una nueva. Voy a tocarle concepto. el tema y de este familia artículo, porque usted fue el que lo propuso. Primero. Y este, y este es normal artículo, y es agradecido para todos los televidentes que nuestros hijos crezcan con dos papás del mismo sexo y a uno le dice papá y a otra mamá y tienen la misma definición sexual. Vamos a empezar a hacer escuelas homosexuales, otras heterosexuales, porque ahí detrás de eso viene, lamentablemente, bueno, ¿y qué tiene malo la, eso? la burla y todo lo demás, que no que tiene, la discriminación. ¿Qué tiene que, que de malo que, que ustedes, los gays y las lesbianas tengan hijos? No, no, que los tengan ¿Qué, qué? es una cosa distinta y, y que, a que los, los adopten y todo demás. Bueno, y, Dígame, ¿cómo dos hombres pues, pueden procrear un menor? Por supuesto que lo están haciendo. Existen familias ah, en este in vitro, país. fertilización no. y todo. ¿Cómo eh, los van este, a procrear? En este Dígame. momento... Bueno, yo no estoy hablando de procreación, pero estoy se hablando se de, se de crianza. Hijos? Nosotros, los bueno, gays, podemos criar, criar hijos, hijos. cualquiera. Ok, entonces, claro que sí. Entonces no pueden negarnos el derecho a la adopción tampoco. Claro que no negar porque eso no es familia. eso sí que no. Si es familia, porque ya la sentencia a Rizzo dijo claramente... Que la vida homosexual deberían, es familia ¿saben qué deberían fundamentarse? Es familia. las convenciones americanas que establecen el matrimonio y lo han interpretado como de un hombre y una mujer y esas convenciones encima de toda la ley ya hasta la Real Academia cambió el, la palabra matrimonio en, en el diccionario y, y habla de matrimonio de personas del mismo sexo eso evoluciona eso es que usted está diciendo es atrasado no, no, nosotros no, no, de estamos con manera, lo nuevo eso es cambio, cambio si ustedes quieren hacer en Costa Rica es lo más obsoleto que hay en el mundo entero no, al contrario. comunidades homosexuales están echando marcha atrás en Holanda en todos los, en muchos no, estados de Estados no, de Unidos echaron marcha atrás pero la sentencia no quieren eso ya por probaron favor, un poquito no les gustó por favor la, la acaba de darse la sentencia hace un, menos de dos semanas la Ajá. sentencia de la sala constitucional de los Estados Unidos Federal. Pero diga donde a todo aceptó el público que no es para todos los Estados. Bu... Volvemos a lo mismo. No, pero... es para un Estado, no es para todos los Estados. Bueno, pero ahora pero dígame una cosa, lo que ¿qué que es, tiene lo, eso para un país? Lo, lo que dijo es que le, los, los, los Estados que lo hagan es constitucional, Ahí no eso. que lo tienen que tener. Eso es todos. lo que tiene que hacer okay. Costa Rica, hasta que Costa Rica no modifique su constitución política. Bueno, eso es lo que y tenemos no que hacer. No modifique Pilar, entonces... es, eso es lo que tienen que hacer, pero por ahora no puede haber un matrimonio. Ahora, en don Pedro, pero usted no está dando la razón. Yo no estoy hablando de matrimonio. Este momento, don en Marco, este momento estamos hablando de una No tiene actitud legal, pero para nosotros vamos a hacer una gran es muy lucha. Sencillo. Mire, nosotros vamos a hacer una gran lucha y ya la estamos iniciando. Ya, con ¿Sabe el cuál Frente es la diferencia? De muchas, muchas personas para... de su comunidad que han hablado conmigo y están conmigo porque yo, los, más bien, les he ayudado los he guiado para que les reconozcan los efectos civiles de esa unión. En eso estamos todos de acuerdo en Costa Rica. Sí, pero no, no me, no me diga que estén de acuerdo si familia. la Asamblea Legislativa viniendo, ha venido, diciendo que no. No me diga eso. Y usted ha ido a hablar en contra. De la y usted ha ido hablar en contra de las leyes de nosotros ahí en la Asamblea Legislativa. Yo claro, lo que lo que no estoy que, de acuerdo. Okay. yo lo que quiero no decirle es no lo de siguiente. Lo que quiero decirle es siguiente. Nosotros somos familia. Y, Nadie como dice que no. y como familia tenemos el derecho a que se nos reconozcan las relaciones de pareja del mismo pues, sexo. Ya usted dice porque relaciones de pareja. No, ¿Por qué familia? no me dice que le reconozcan los efectos civiles y patrimoniales? Porque precisamente, porque precisamente la ley dice... Que tenemos derecho al reconocimiento sin discriminación contraria a la dignidad humana de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho. Siga leyendo entonces... un poquito para que el público vea. Sígame leyendo un poquito. Sí, que, que constituya en forma pública, un, única y notable, con actitud legal. Ahí el, está el no detalle. Pero no, es que no. legal para contraer no, el matrimonio. No, no, no, no. no. Es la actitud legal para el matrimonio no se refiere al sexo no ¿Se refiere, se a eso. refiere Aquí está al modificado. artículo 14 que dice que no se pueden casar? Pues se hombres. refiere al artículo 4, inciso H, de la ley de personas joven. Pero Don Pedro, es muchos de los dirigentes homosexuales, digamos, no están hablando y dicen, nosotros no estamos pidiendo un matrimonio exactamente como se concibe. Pero sí todos los derechos inherentes, los derechos civiles inherentes a la unión de dos personas que quieren... Pero eso vivir pero en el, los, pero no Pero todo el proyecto va tendiente grande. al matrimonio, si usted lee, por eso yo le digo, lean... Leanse los fundamentos de la ley, de la ley de convivencia, para que usted vea qué es el amor, el sexo, la fidelidad, el cariño por favor, eso es un matrimonio ¿Y que, pero, entonces nosotros no amamos, don Pedro los, los gays no, no, aman y aman no amamos no amamos, si no somos fieles Ama y no mucho. nos comprometemos con una pareja, ¿por qué tenemos que, que sí. tratarnos diferente? ¿Por qué porque que tratarnos la misma diferente? sala constitucional dijo que no eran okay, iguales por aspectos del matrimonio la sala está equivocada, no además yo. eso fue en el 2006 eso fue en el 2006, eh, okay. en el 2006 en el 2006 y esta sentencia tal a tener que ir a la sala a discutir eso discutir. por eso yo le digo que estamos hablando legalmente, porque yo tengo miles de amigos homosexuales, vamos bien y no son esos que quieren salir en los periódicos. Ellos dicen, nosotros queremos luchar no por esto, pero no es esa otra forma porque todo esta bueno, no lo... hay otra porque... cuestión otra cuestión eh, a la par que es todo lo que relacionado con nuestras veces. No, y, no no y ahí no, vienen otro montón de no, cosas me, no, me quiera, no me quiera decir que usted tiene más amigos que yo, homosexuales, ah, no, yo que no, ¿verdad? Yo y no. yo y conmigo están los que estamos luchando por los derechos humanos que se nos reconozcan a los gays y a las Vea, lesbianas, por a los, los trans. Por las consecuencias no, tiene, civiles, usted no civiles, tiene que decirme es lo que por qué creo. luchamos. Nosotros luchamos por lo que nosotros creemos y sentimos. Yo nosotros lo entiendo, pero lamentablemente desde el punto de vista creemos. legal no hay cabida, don Marco. Don, por ahora usted decía una cosa muy importante en su intervención anterior, que dice bueno, que si aquí en Costa Rica la mayoría mayoría somos familias tradicionales y gente que cree en matrimonio tradicional, pero por ese hecho no hay que discriminar a las, a las minorías. Pero dígame en qué se discrimina, doña Pilar, me gusta que usted haya dicho eso, dígame en qué se les discrimina, en que no se acepta el matrimonio como si fuera el... No, detención? señor, sabe, ¿Eso es le, discriminación? le digo si que la se... sala constitucional dijo que no eran iguales. Ok, le digo no, en no. qué se nos discrimina. Dígame en qué se les discrimina, usted vea, en qué se, les discrimina? ¿En qué se, se nos le discrimina, que... a ver, dígame. Se nos prohíbe la herencia legal. No, no, no, no. Sí, señor, artículo Si usted y yo somos pareja, usted me hereda a mí, yo no le doy a si, eso, si tengo tiempo pero cierto, no puede ser pareja pero... porque si son claro, no dos ser pareja claro, según sí, si somos pues... pareja yo puedo heredarlo a él y él merece me pues, yo usted sabe lo que estoy hablando se nos prohíbe la herencia legal si no hay Estados testamento no heredo no señor. al artículo 595 no. el código civil otro más que diga son herederos también todas aquellas nos... personas que hayan convivido no, por no. más de tres años en cualquier estado, punto, no hay que hablar de Pero fidelidad, código, de amor ni nada, porque puede ser que... El artículo, de, la, ¿no la, la ley de sociedad de, de convivencia no habla de amor ni de ni ninguna de esas cosas, don Pedro, se ve que no lo ha leído. La ley Ahora, de fidelidad dice los fundamentos, habla de la fidelidad, habla de la exclusividad, no, no, de no eso, notoriedad no, no, policial. esas son las bases del matrimonio. ¿Cómo pretenden ustedes, don Marco, obtener esos mismos derechos que tienen parejas heterosexuales? en este caso está habría que reformar a su juicio el código familia eso es ya está reformado con esta con esta reforma con este artículo 4 m del, del, de la ley de la persona joven ya está reformado el artículo 2 digo 2 tácitamente, eso no es cierto eso no existe sí, sí, sí. las reformas tácitas no existen en ningún bueno, estado de derecho a, a, habría que ver a la sala? Habría que ver habría que ver habría que ver qué dicen los tribunales efectivamente eso está sí. sometido es ahora pues, hoy lo presentaron entonces ahora reforma. falta que a a ver, que posiblemente vaya a ir a la sala constitucional tal vez no sé pero ahí pues si se fue rechazar de... a puertas por esa razón de que no han terminado las uniones entonces don pedro a su juicio cómo esta esta comunidad ya que, que fácil. cómo esta comunidad de, de personas que del mismo sexo que quieren vivir juntos compartir Mira. su vida criar hijos bueno. tienen te, tendrían las mismas oportunidades claro. que las parejas heterosexuales. número uno en costa rica no se prohíbe la convivencia homosexual está clarísimo no hay ninguna discriminación en eso. En Costa Rica es de los países per cápita mundialmente que sí, tiene más que afluencia de homosexuales. Que tiene que eso ya es un dato muy importante. Que tiene que ver pero que no se prohíbe porque que no tengamos pueden. derechos. No bueno, tenemos ahí derechos. es donde tienen que luchar ustedes. ¿Qué, los que los estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Están metiendo ¿qué una es lo que ley de sociedades haciendo? de convivencia. ¿Sí? Luchar por los derechos es luchar por los derechos en los códigos respectivos. No, señor. Código Mire, civil, en el, en el, mundo. Código, eh, el reglamento de la Caja del Seguro Social, reglamento del Ministerio de Salud. Arreglen eso y se les acaba el problema. Mire, la, la Caja rechazó esa, ya esa reforma que usted está diciendo. Sí, ya señor, se rechazó, pero okay. los fundamentos no, fueron lo para rechazó. que ustedes los pelearan, no los no, pelearon. Lo rechazaron, lo rechazaron. No, los pelearon. Okay. Y se pelearon y se rechazaron. A mí me hace una novedad porque el... estoy casado. no es tú... porque yo soy una persona que cotizo. Okay. No, no hace falta que esa... sea heterosexual. Eh, eh, sí, señor, pero, pero si su, esposo, su esposa, ¿no? a un heterosexual que la esposa no trabaje, eh, remuneradamente tiene seguro y los hijos menores tienen seguro a la a la gente bueno, gay no a la gente gay y no la gente no esas leyes internas ahí la, la, la no. sala les hubiera dado la razón no, no, como les dio la razón no. por ejemplo de la visita conyugal en centros penitenciarios como les dio la razón de donar sangre y en lo que yo estoy de acuerdo ahí no pueden haber discriminaciones perdón que lo, de perdón nada. Que le digan no nos dio la razón en donar sangre no no no nos dio la razón en donar sangre entonces ella. no pueden donar sangre no señor sí puede donar no, sangre no, señor. Se lo, la o sea, la sala constitucional rechazó el recurso de amparo que se presentó no, hace unos años no, ahora no. la sala puede cambiar la quita, pero no por discriminación homosexual por razones de salud okay, ya se, nos, no, acabó, se, ah, nos, bueno, se no nos acabó el tiempo entonces eh, don por Pedro su, su, yo, en 30 yo, segundos digamos yo, cómo resume usted la situación en y 30 decido, segundos Marcos. sugiero que hagan las reformas de ley en los códigos correspondientes, pero no a través de un proyecto de ley de sociedades de convivencia que se equipara al matrimonio y por ahora está prohibido, no se puede hacer nada. Habría que reformar la Constitución en sus artículos 50 y 51, 14, inciso 6, que ya la sala se pronunció. Y el 242, que no fue que uh -huh. se derogó tácitamente, eso no es cierto, perdóneme. Como abogado, yo le puedo decir que las leyes se, de se derogan expresamente. Y que haya discriminación en Costa Rica, de ninguna manera. Yo nunca he visto que los homosexuales en Costa Rica no puedan hacer lo que les da la regalada gana, igual que un heterosexual. Pero hay ciertos derechos que son propios del matrimonio heterosexual por ahora, porque es una cuestión de ley. Don Marco. Yo pienso que nosotros y nosotras, los gays y las lesbianas, estamos luchando por una causa muy justa, que es precisamente que cambie ese contexto social y legal que nos tiene oprimidos, porque nos tienen abajo del zapato. Nosotros somos ciudadanos y ciudadanas de segunda clase en este país, porque no tenemos derecho a ir al hospital a visitar a la pareja cuando se enferma. No tenemos derecho a, a, a permisos laborales cuando la pareja está enferma o cuando la pareja se nos muera. No tenemos derecho a esas cosas, tan sencillas como eso. Y eso se arregla como se ha venido arreglando en varios países. En varios países, en muchos países se ha arreglado otorgando el matrimonio a las personas gays, a las personas lesbianas. Y en otros países con una ley especial, creando sociedades de convivencia o uniones de hecho. Y eso es lo que estamos peleando. No vamos a hacer reformitas aquí reformitas allá sin que se nos reconozca la condición jurídica de ser parejas. Que como la única diferencia que tenemos es que amamos con una orientación sexual diferente. Muy bien, gracias a don Marco, gracias a don Pedro, sin duda un tema muy polémico que vamos a seguir pues cubriendo y aclarando aquí en Telenoticias. Muchísimas gracias, vamos con más al set principal de Telenoticias. Muchas gracias.